digamos, como para ir eh, tratando de, de hacer algunas conclusiones, eh, algún cierre y alguna continuidad. No, me parece que hay, una, que hay varias líneas de trabajo que, que quizás ameriten abrir espacios. Eh, me parece que tol, el tema de fake news y demás eh, va a ser un tema fuerte, hago mi, mi predicción, eh, en particular en 2019 con el tema de las campañas electorales en, sí. en Argentina. Me parece que el fenómeno Bolsonaro en Brasil nos está, de algún modo, sopapeando con el tema también, eh, o por lo menos está generando que mucha gente tenga inquietudes de hablar de este tema. Ya se está empezando a trabajar y a pensar en cómo van a ser las campañas electorales el año que viene. Se está hablando del tema eh, del uso de WhatsApp como eje central de las campañas y demás. Me parece que tenemos por ahí un tema que podríamos eh, encaminar. Eh, yo creo que unas compras en Ciudad de Buenos Aires por adquirir software para realizar Twitter y contenidos sí. por el estilo. Sí. Ya hay, hay compras de, de tecnología ah, para... Es una excelente opción para vender humo. ¡Absolutamente! ¡Sí! <risa> ¡Eso es! es, es ¿Estamos es, de un lado? ¿verdad? Este es el momento de ir a vender humo. Este es el momento de ir a vender humo. Eh, me parece que hay un campo de acción directa, eh, abierto ya, y en el cual nosotros ya en Vía Libre estamos trabajando, que es el, el, el proyecto de protección, de, de desprotección de datos personales que presentó el Poder Ejecutivo en el Senado. Eh, lo rebautizamos desprotección porque es un proyecto realmente muy crítico en este sentido, que por ejemplo, todas estas cuestiones que están dando vueltas están incorporadas al proyecto, donde me parece que ahí hay un campo de acción en el que deberíamos eh, empezar a tratar de tener algún tipo de incidencia, construir posiciones y más para cuando esto se, se trate en el Senado. Todavía no hay agenda, estamos averiguando eh, cuándo va, va a estar en la agenda eh, del trabajo de las comisiones para ir a presentar, porque prácticamente todo o buena parte de las preocupaciones y las, lo, las acciones que surgen que surgieron hoy eh, tienen que ver con protección de datos. Con eh, protección de la intimidad de las personas frente a la recopilación, el tratamiento y en la minería y de, de datos y la extracción de renta y la cosecha que se hacen de, de nuestros datos. Hay, en hay, hay, hay una, este, semántica del proyecto, okay. eh, por eso me corregí el, el, de el de vuelo. La de datos personales. El, el reglamento europeo dice que este, toda persona tiene derecho a no ser objeto de este, decisiones automatizadas que afecten su buen no, su, nombre. Este, el proyecto que mandó el ejecutivo dice que este, toda persona tiene derecho a oponerse a ser objeto. Mm -hmm. Sutileza semántica no es este, menor. No. no es lo mismo que tener derecho a que no traten automáticamente tus datos a este, tener derecho a poner el no, <risa> esta. Así está lleno de sutilezas semánticas. Eh, independientemente de alguna algunos errores también técnica, legislativa, el proyecto fue cuidadosamente analizado y desglosado y reescrito por. De los abogados de alguna de las grandes multinacionales, yo sospecho de, este, de Amazon cuando estaba en tratativas con el gobierno para instalar su data center acá, que era medio de quilombo, prefiero irme a Santiago, pero hay este, digamos, una serie de reescrituras sutiles, este, que son, uh, digamos, a primera lectura, ah bueno esto es lo que dice el reglamento europeo, ¿Y este, no no es, este, no es exactamente lo mismo, es no una farmacéuticas todos están ávidos de tener ese tipo de datos eh, y en este caso son datos construidos desde el sector público eh, me parece que ahí tendríamos que ponernos eh, firmes con una demanda no digo demanda judicial digo demanda pública a las autoridades de protección de datos Así que todo sí que es El punto es que el proyecto de protección, el nuevo, por ejemplo, los datos genéticos, no los considera datos sensibles, no los protege especialmente como... Los deja fuera de las protecciones especiales. Los datos biométricos y los datos genéticos. Sí, vinculados a la identidad. Sí. Pero esto es una particularidad de este proyecto. En el reglamento europeo están protegidos sí. especialmente. Creo que hay un el... que se mencionaba en el es y algo interesante es que cuando hace no sé, unos años, me puse a investigar con bueno, las que y En realidad, es me mentira, los bolitas no eran de tecnología No, no. no, no, no. Querían, o sea, básicamente querían que los beneficios de las máquinas estuvieran bien distribuidos. Que no era la idea de quemaban más. Nace del sector más especializado, claro. no solo este, eh, obreros de baja calificación, son obreros altamente calificados pues, sobre lo que son obreros que hacían medias. Hacer este, un tejido tubular en eh, eh, este, los 1800 es una data bastante compleja. Este, eh, lo que pasa es que digamos, funciona perfectamente el caso de los movimientos, este, de... particularmente el movimiento obrero inglés, la primera mitad del siglo XIX, aquel viejo derecho hecho de que la propaganda oficial de los vencedores es el historia oficial de los vencidos. Sí, claro. O sea, hoy en la tecnología, lo que odiamos es la explotación con la tecnología. use inteligencia artificial para asesorar y tal cual cosa, sino que el peligro no es que venga el robot y levante le a una persona que trabaja, no sé, secretaria, por ejemplo, y diga, bueno, ahora se va a sentar ahí, robotina, sino que es que, ok, no quiero perder todas las, las, las conquistas laborales de los últimos 100 años en base a, no sé, a algoritmos que son opacos, que no tienen explicabilidad, que no sé, que discriminan, que, que etc. Entonces, creo que en ese sentido, lo que más me preocupa cuando se habla de inteligencia artificial es lo que se mencionó varias veces, que son los de el algoritmo cobró vida y demás, sí, cuando sí. en realidad el, los peligros son mucho más concretos y es, o sea, son presentes y como es más, cualquier persona que trabaja en una multinacional puede digamos, darse cuenta inmediatamente de dónde hay algoritmos que están mediando desde, desde la frecuencia con ¿no? la que reciben ciertos mensajes y demás. Entonces el reclamo es, no, bueno, ya que todo esto está, está operando, el peligro no es eh, no sé, que vengan los robots, sino a los que ya vinieron y que están haciendo